Ok, estamos listos. Fred y, y Carla, sugieran un, un, un tema. Hola, Alison. Alison, quisiera sugerir un tema uh, para la sección 3 en la que aprendemos expresiones, pero quiero que ustedes elijan un tópico de la, en, la, en la cual le vamos a estar aprendiendo ese tema. ¿Qué tem y puede ser un tema que se repita de otros días, de días previos. no. No tiene que ser un tema en especial, pero si es que vamos a aprender expresiones, este es mejor que aprendamos a hablar de un tema en vez de aprender cualquier expresión. Así pueden aprender expresiones alrededor de la comida, casa, escuela, hospital, eh, viajar, comprar algo, eh, ¿no? cualquier cosa. Viaje, ok. ¿Qué le parece, Carla y Brand, viaje? ¿Mm? Sobre contar, contar los días, no, también puede ser. Hagamos el viaje, porque en el viaje creo que más podemos ser más específicos. Okay. Ok. Entonces, voy a darles el link. de lo que vamos a leer hoy. Okay, dos minutos. Aquí... Okay, hasta el guión. hoy vamos a seguir uh, leyendo el guión del, del episodio, este, ¿cómo se llama? Uh, uh, no me digas la verdad. Um, y antes vimos hasta el, hasta mediado del episodio 2. así que eh, voy a pegar el guión primero. A ver, ¿quién está listo con el micrófono? él le funciona el micrófono? Car sí, creo que Carla -Alison, ah, nada más tiene que hacer el micrófono cuando hable nomás, si no hay problema. Ok, ok. ¿Sí, Carla? ¿No es cierto? ¿Le funciona? Ok. Ok, este es el guión. Okay. y uh, le voy a pegar el link vamos a mirar este segmento hasta uh, desde los dos minutos hasta los tres minutos por un minuto okay. y este es el link así que cuando uh, damos el uno, dos, tres. Y empezamos a verlo. Y después volvemos y vemos el guión. ¿Ok? Uno, dos, tres. Ok. Vamos a ver el video. ¿Cómo dice? Que si sí, vamos a ver el video... Sí, sí, desde, desde antes. <ríe> Empiece ahora para que, no, para que alcance los demás. El, el link que está ahí. Y tiene que verlo desde los dos minutos hasta los tres minutos. <tose> <tose> ¿Qué? ¿Qué? <tose> ¿Qué? <tose> 결혼한 친구야. 거 아니라니까 축하해. 네. 한 거야? <목소리> 하지마! 야. 하지 야, <웃음> 야, 야. 야! 야! 형기준! 형기준! 아 개봉박두 야! 결혼 축하해요! 축하해! 결혼 안 했다니까 자자 주목! 주목! 어 비밀 결혼이긴 하지만 우리 기준이가 장가를 갔으니까 다 같이 건배! 건배! 아, 아, 아. 이 편리하니까 좀만 기다려봐. 곧 알게 될 테니까. Ya todos vieron hasta los tres minutos, ¿no? Donde cambia la escena. Entonces empecemos el, con el guión. Este, empezando con Allison. <coughs> Lea la primera línea del guión son dice seongje. Onche sí, diga, continúe. Ah, Alison no la escucho. ¿La sí, la escuché bien. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Léalo. ¿Del principio? Ya. Yeah. On... no. Yoncha... <muchas> Honkichun... Nogur... Ronke... Maretnunde... We... Chunchaya... Okay, ahora yo le voy a repetir esa línea y usted escúchela bien y trata de repetirlo como yo le digo pero cuando termine de leer, ok? Ja. jun no, 그렇게 말했는데, 왜 혼자 ya? 와이프는? ok ay, muy rápido ya Ok muy bien gracias Alison siguiente línea Carla y no lea lo que está en paréntesis lo que solamente lea la lo que no está en paréntesis Carla? Parece que Carla tiene un problema técnico. Ok, continuemos con Brel. A la segunda línea, Brel. Lo que no es en paréntesis. Sin, sin lo del paréntesis. Solamente lo que la persona habla. John Hong. Ok, Okay, ahora yo lo leo. Kyoron anetanika. Lo voy a leer dos veces cada sección. Kyoron Anetanika. Usted usted repita después de mí. ¿Aló? <risa> o sea, vamos a repetir después de que lo pronuncie. Ajá, entonces, usted lo pronuncia una vez, después yo lo leo de nuevo y usted trata de corregir su pronunciación y lo repite. Entonces, Guionjon Amheptamnica. Ajá, muy bien. Alison, siguiente línea.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 muy bien. Uh, Muy siguiente bien. línea. chunman línea. Amge, Duil, Temnica. Y lo que está después del paréntesis. 안 와. 오케이. 자, 이제서는 제가 반복이 두 번씩 해. 후에 반복해라. 뒤에. 좀만 기다려. 알게 될 테니까. 왜안 와? 좀만 기다려. 알게 될 테니까. 왜안 와? 좀만 기다려. 알게 될 테니까. 왜? An, -wa. Ok, muy bien, Alison y Brett. Um, vamos a pasar a la siguiente escena. <ríe> ah, antes que pasemos, ¿tiene cualquier pregunta sobre lo que leyeron? Es una escena muy corta. Me confundo en el sonido de las que tienen doble. Como la palabra, wey. Ajá, wey. <ríe> ¿Quieren practicar, wey? Es we, we, we, anua, we, we Okay, Sigamos con la siguiente escena. Um, una cosa que se me olvidó enfatizar cuando estábamos viendo la, la escena son estas instrucciones. Estas son las cosas que me quiero que fijen ustedes en cuando vean la escena, en la siguiente escena del video. Um, <coughs> no espero que se lo entiendan todo lo que aparezca en la telenovela porque es, lo que aparece en la telenovela es un nivel bastante avanzado del idioma. Pero lo estamos haciendo como para estimular el oído, el oír, y también para practicar el pronunciamiento. Y para um, comunicar bien el contenido es importante también que se fije en qué es lo que ocurre en la escena. Cuando vea la escena, pregúntese a usted mismo qué es lo que está ocurriendo en la escena y cuál es el conflicto principal. Y entender eso le va a ayudar a decir la, el guión. ¿Okay? El segundo, número dos, es cuál es el estado emocional de cada persona. ¿Esta persona está enojada? ¿Feliz? ¿Con quién está enojada? Eh, ¿Está triste? Etcétera. Entonces, tenga, tenga en mente la, el estado emocional. El número tres es cómo está expresando esta emoción. A través de los gestos, a través de la entonación, a través del tono de la voz, y el ritmo, la velocidad y cosas así. Entonces, trate de imitar todo eso a medida que pueda, ¿no? Porque hacer todo esto al mismo tiempo es muy complicado, pero a medida que pueda, trate de hacerlo. Yo le voy a ayudar repitiéndole las líneas. ¿Ok? Siguiente escena. Vamos a pegar el guión primero, okay. eh. ¿Dónde está el vídeo? Oh, dónde está. ¿Es este? Mm. ¿A mí te? <risa> ¿Le pegué el video incorrecto la vez pasada? <risa> <¿Sí? risa> ¿Sí? ¿Le pegué el video incorrecto? <risa> ah, ok. Um. <ríe> okay, ahora vamos a pegar el video correctamente. Tres okay, minutos. este video va a estar bien, así que esto lo vamos a ver. Hasta los 3 minutos. Hasta... No, no, no, no, no. Hasta los 4 minutos. 3 minutos. Hasta los 4 minutos. ¿Ok? Entonces... Uh a la cuenta de 3, vamos a empezar a ver el video aquí. Si él. Eh, ya, y va a empezar. Y probablemente el video va a empezar con los 3 minutos. Así que voy a hablar hasta los 4 minutos donde hay cambio de escena. ¿Ok? 1, 2, 3. 너왜 그래? 어, 너한테 처음이구나 <웃음> 아 차차 내가 약속을 깜빡했네 나 지금 바로 가봐야 될것 같은데 약속했잖아 제대로 빼고 판다고. 미안 진짜 진짜 미안 이렇게 코 저리가라 저리 가라 해놓고 처음부터 이럴 작정이었지 너 아니야 절대 아니야 기다려줘 오케이 오케이 8미노 레벨 Alison, empecemos <coughs> con la primera línea, Alison. Wecure, We no hunte okay. ahora le voy a repetir dos veces. no, 호텔 왜 그래? 너 호텔 참이구나? 왜 그래? 너 호텔 처음이구나? 처음이구나. OK. Muy bien, 가브렐라. 앞차차 내가 양초 소굴 캄팜 네. 오케이. Acha, 내가, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, Okay. muy bien. Oh, Carla, ¿usted le funciona el micrófono ahora? No. Ok, Alison, a la siguiente línea no hay, no hay ningún texto, así que vayamos con la cuarta línea, ahí abajo. Ok, se saltó la cuarta línea, pero está bien, vayamos con la quinta línea, que cayó el que yo Se lo voy a repetir dos veces. ¡No voy a el que le mute a Alison, yo le voy a desmutar cuando yo esté listo. <coughs> no voy a. Yaxo Getshana. Chevero, peco, pandago. Otra vez. No voy a. Yaxo Getshana. Chevero, peco, pandago. Ok, Alison, su turno. Ok, Alison, su turno. No voy a. Yaxo Getshana. Chevero, peco, pandago. Muy bien. Carlos, Abrelo. Mía, Mian chita, Mía. Mhm. Mía, ¡mía! ¡mía! Chincha chincha sí, okay, Muy bien, Alison. <ríe> ya lo sabía. Uh -huh. uh, leamos la siguiente línea, Allison. A ver, Allison, esta línea es muy larga, así que lea hasta la mitad, donde están los, los dos puntos, y leámoslo separado en dos líneas. Así que lea la primera sección. Leo la primera okay. 이렇게 이렇게 Siguiente, lea la, la segunda parte de la oración ahora. ¿Yo lo leo? Uh -huh. Sí, usted. Eh, sí, léalo usted. 해 해놓고 no, no, no. 처음부터 이런 작정이요. 오케이. Okay. 어 처음부터 이런 작정이었어? 레알버? 처음부터 이걸 ¿Aló? Eh, Carla, Brel, Alison, ¿me escucha? Sí. Sí. Ah, parece que Alison se desconectó o algo así. Ah, uh, A ver, Carla, eh, bienvenido. Lea la siguiente línea. Chulde. ¿Yo? No, Carla. Voy a empezar de nuevo. Ania, uh Chulde, Ania, Mi. Mi Ahora se lo voy a repetir dos veces. Ania, Chulde, aña. Mido Otra vez. Anya. Cholte, Anya. Mido yo. Ok. Repítalo. Anya. Cholte, Anya. Mil. Mito. Mido Brel. Ah, no hay, no hay más. No hay más líneas. <ríe> ok. Muy bien, Alison Carla Brel. <coughs> ok. Uh, ya llegamos a las tres y media, así que <ríe> vamos a pasar a la siguiente sección. Este, ¿qué le pareció esto de que hicimos ahora? ¿Cuál el tema, A viajar. A mí me pareció un buen ejercicio para acostumbrarnos a leerlo. Ajá, ajá, ok. A ver. Mm. Lo del. Um, vamos a aprender varias expresiones relacionadas con viajar. Y algunas expresiones ya lo hicimos en una sesión pasada, así que voy a traerlo de nuevo. A ver dónde está. Vamos. Aquí está. Ajá. Hmm. Okay. Um. ok. Aquí eh, tenemos varias, uh, varios verbos mayormente que están relacionados con viajar. Um. <coughs> Lo que vamos a aprender no son estos verbos, sino otras uh, palabras y expresiones pero probablemente va a estar usando estos verbos para, para usarlos, ¿Okay? Así que úsalo como de, de referencia. Um. Um. Hagamos, hagamos una, un diálogo, uh, un diálogo sobre viajar. A ver, ¿alguno de ustedes tiene planeado viajar? Alison Carlos Obrero. ¿No? Okay, Oh, Alison. No. Ok. Entonces, inventemos un viaje imaginario. Um, eh, a ver. Vamos a hacer que Alison... La pregunta a Carla, uh, Carla, ¿tienes planeado viajar? Uh, eso de coreano sería Carla. Ok. Uh, <coughs> entonces uh, Alison le esta oración le voy a leer una vez yo primero y dice Carla eh, por casualidad tiene pensado viajar este verano. Uh, en coreano es Carla 이번 혹시 이번 여름에 여행할 계획 있어요? Ok, Alison. Sí, repítalo. Y, Carla, usted, uh, este, escriba en algo en castellano en respuesta y yo se lo pongo en coreano. Okay. Empecemos con eso. Pero Allison tiene que leerlo primero. Pero mientras Allison está leyendo Carla, usted ¿Leo? Léalo. Léalo. Carla, ¿qué es Lleguen use... al Quebec y soy yo. Muy bien. Carla, y bueno, llorame. Lleguen al Quebec y soy voy A ver, veamos qué responde Carla. Por favor, diga que va a viajar, porque si no voy a viajar, <laughs> la conversación se muere. Así que, diga que viaja y invente <mammalGive> un país. <substant noir> Quizás puede decirlo también. 오케이. Okay. 네. 저는 아 산타크루즈 네. 지역으로 여행하려고 하려고 해요. 오케이. 아 카를라 수 propia respuesta pero en coreano, entonces es, 네. 저는 산타크루즈 지역으로 yo en Hariopo geo. Y dice a usted, eh, mientras esté leyéndolo, piense qué va a agregarle a la conversación. O sea, es como un grupo de cinco personas: Alison, Carla, Tizia y Breu, y están conversando sobre un viaje. Okay? Inventen oraciones, o sea, diálogo, y yo se los traduzco al coreano y ustedes lo leen. Ok. Uh, Carla leerlo. Santa Santa Santa Uro, heyo muy bien. Okay, muy bien. Eh, eh, imagínense que está en un sentado con esas cuatro personas, cuatro. con esas cuatro personas y, y está conversando sobre un, sobre un ¿Qué viaje. ¿Qué podría decir después de Carla? ¿Qué podría decir después de Carla? Podría decir que ese lugar es muy bueno. Que ese lugar es Le muy puede bien. decir, ah, Santa Cruz no es bueno, ah, no bueno. vaya a, a Colombia. A Colombia vengas a o, vengas a o vengas a España. Yo les pido en mi casa. A, Cualquier, mi, cosa. Mi casa. Cualquier cosa. Noticia. Ivrel, prepárese. Ivrel, prepárese. Quibre, prepárese. <ríe> ¿Ticia? ¿Ticia? Uf. Un momento que toca que pensarlo. Pero imagínense que usted Pero está conversando con, aquí, con su amiga Carla con y Carla recién dijo: ah, Voy a viajar a Santa Cruz. ¿Qué ah, puede a decir a usted? A Santa Cruz. ¿Puede, ¿Puede ser usted? cualquier cosa? Puede ser, puede ser cosa. si tengo hambre. Decir, me gusta la comida de Santa Cruz. La comida de Santa Cruz. Me gusta la comida de Santa Cruz. Yo por ejemplo a lo mejor sé algunas palabras sueltas, pero para unirlas en frases, sí que me cuesta un poco más. Dígalo en castellano, no en coreano. Dígalo en castellano, no en coreano. Ah, vale, vale. Sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> y yo ya estaba sudando y todo. <risa> yo le voy a decir su frase en coreano. Y usted, lo lee, decir su frase el coreano, coreano, usted lo lee. El diálogo. Pero el diálogo. Ah, vale. Eh, me gusta mucho la comida de Santa Cruz. Por ejemplo. Ok, entonces en, okay. Coreano, entonces, es... en coreano es. En <coughs> um, A Croceo. Um, a Croceo. Santa Cruz. Ok, entonces primero uno dice, ah, usted va a Santa Cruz. Entonces, eso es lo que está aquí: es. Ah, Croceo. Es. 아, 그러세요? 저는 산타크루즈 음식을 저는 매우, 산타크루즈 매우 좋아해요. 음식을 매우 좋아해요. 자, 알리알로. 알리알로. 아, 그래요? 저는 산타크루즈 Cruz, 음식, 음식, 음식, 음식, 음식, 음식, 음식, Leticia, no, eh, trate de mutarse ticia, cuando no está hablando, cuando, cuando termine de hablar, porque hay eco. Sí. Entonces, Fred, aquí le tengo ah, su vale, texto. Vale. Tengo Mientras Fred vale. lee, sí. Alison, prepare sí. lo que usted va a decir. Alison, prepare lo que usted va a decir. Ok, Fred. Vale. Ok, Brel. Brel. Gomalhi okay. okay. uh, Mogurio Heo, ¿qué? ¿Alison? Uh, ¿Alison? Ah, uh, puede imagínense que estamos los cinco aquí en un grupo sentados conversando. Y está con sus amigos Carla, Ticia, Brel, nuestro compañero Nueva Moraduna. Estamos hablando sobre el viaje y usted nada más está conversando con la gente. ¿Qué diría en castellano? <laughs> ¿Qué estamos? a ver, le voy a leer lo que cada persona dijo. Alison dijo, Carla, 혹시 이번 여름에 여행할 계획 있으세요? ¿Tiene planeado viajar? Y Carla dijo, 네, 저는 a little 지역으로 여행하려고 해요. Y Tisia dijo, a little 저는 Santa a little Me gusta la comida de Santa Cruz y Bray ahí está, en la otra, está fumando algo y de repente dice, ah, yo no a güey, güey, güey. Y dijo, bueno, me gusta Corea. ¿Ok? Ok. ¿Ya? ¿Alison? Uh, mire, mientras más largos sean sus frases, más difícil va a ser leerlo en coreano. Pero esto es culpa de usted, así que yo se lo escribo. Uh, ah, nee. 저도 한국에 가려고 하고요. 아 여기에 어, 아름다운 제주. Esa la línea de Carla. Este, mientras Carla está tratando de leer. Uh, Moralona, uh, bienvenido. Eh, llena el cuestionario y trate de entrar al, a este... Trate de hablar el micrófono. Pero mientras usted está viendo el micrófono... Eh, Alison. Uh, ¿Alison? Ok. Uh, lea lo que le escribí. Ah, se lo leo una vez. Ah, no. Choto Hanguí, Jarioba 거기에 아름다운 곳에 많이 하고 거기서 공부도 하고 일자리도 찾으려고 해요. 아, 이 바라기 오리 아, 네. 저, 하쿠, 하쿠, 하쿠, 하쿠, 하쿠, 하쿠, 하쿠, Mani, Kiboriogo, Hako, kokiso Kambudo, Hako, hacharido, Hachuroko, Heyo. Muy bien. Okay, Carla? ¿Quién le va a decir a eso? Fíjate que en Corea hay mucho desempleo y es difícil encontrar trabajo. <risa> Pero Carla tiene que decirlo. Puede decirlo por escrito o puede decirlo hablado en castellano. Y cuando usted lo diga yo se lo traduzco. Y mientras Carla está haciendo lo suyo, eh, prepárese Ticia. Creo que mejor que lo escriba, ¿no? Lo escriba por escrito. Hola. Hola, Jay. Me había olvidado por completo coger la sesión. No se preocupe. Me Jay, Jay, suena un poco borracha. Está <laughs> <esta> borracha. <laughs> ok. Están uh, hablando de viajes. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Ya, Carla, le voy a poner. 그런데 한국에는 요리 오케이, 오케이, 카를라, 레아, 이거, 이거, 이거, 이거, 이거, 이거, 이거, 이거, 이거, 이거, 이거, 이거, 이거, 이거, 이거, 이거, 이거, 이거, 이거, Sí, sí dio. No terminó Carla. Tiene tiene necesita ayuda pronunciando algo. Ok, Carla, parece que tiene un problema de conexión. Continuemos con... Boraluna, a usted no le funciona el micrófono todavía, ¿no? Continuemos con Ticia. Ticia, ¿qué va a decir usted? Ah, ya está escribiendo aquí algo, aquí abajo. A eh, ver, un poco. Uh. Uh. Estoy juntando el diálogo que tuvieron hoy día en una, en una en un texto. Esto lo dijo... Um, ¿Quién lo dijo? A ah, Carla. Ok. Uh, ¿Ticia? Ah, se trabó, Carla. Ok. Um, em empecemos con Ilchari. Entonces le diría Ilchari chakiga? 쉽지 않아요. 곧 피타이사 파트. 카르다. Sí, ilchari chakiga shipchiana, esa frase. Mientras Carla habla, Ticia prepárese con su siguiente línea: Ilchari uh Ajá, -huh, muy bien. Ticia. ¿Qué, ¿Qué quiere decir en castellano? Yo se la como una otra vez. Ok, parece que Tizi sí tiene un problema técnico. Brent. ¿Qué quiere qué agregarle a la, al diálogo aquí, a la conversación? Lo puede escribir o lo puede decir en castellano. Y trata de hablar también de cosas como tomar el avión, reservar el pasaje, eh, hacer la maleta. Ah, ¿No me escucha? Ah, no escucha a nadie. Sí, sí. Nadie más está hablando por alguna razón, no sé por qué. Todos están escribiendo, por, por eso es que nadie me escucha. Y ayer a usted le, le puse un mute, por eso que no se podía, no podía hablar. Ok, very, very, muy bien. Um, uh, dijo, pero el clima de Corea es tan diferente que estás acostumbrado, podrías acostumbrarte. ¿Qué uh, jugar? Uh, a ver, le está diciendo eso a eso Alison, ¿no? que es de Perú. Perú, hago. Sí. Hay mucho ruido ahí, así que le voy a montar de nuevo. 한국은 jugar? Perú, hago. Maneja 어 적응할 수 있을까요? 오케이. 한국은 기후가 페루하고 많이 다른데 적응할 수 있을까요? 하나 해보세요. 그래? 하고, 음, 편한. 하고, 고, 하고, 곤, 기, 기후가 페루하고 마키 다룬데 총국할수 올 ok muy bien ok vamos a hacer un repaso de lo que hicimos hasta ahora así que le voy a dar lo que ustedes estuvieron leyendo una vez más A ver. así que vamos a leerlo, vamos a leerlo de nuevo aquí está <ríe> empezando con Alison entonces tomemos los turnos leyendo cada línea y la misma línea que leímos recién ok? <risa> empezamos con Alison. hey Alison. animo, animo dele Alison. Alison. Alison. no, no, no, de no, esa es la línea de esa es la línea breve. Esa es la línea de Evelyn. Usted tiene que leer lo que dice ahí abajo, donde dice Allison. ¿Ok? Ahora les muto. Ok, ya. Okay, yeah. Karu. No. Karura. Huxi. Ivon Yo. Yorome. Yohen, Han. Kyoji. Y soy Okay, cada frase lo repito dos veces para que pueda escucharlo. Después de escucharme y repetirlo, repítalo usted otra vez. ok? Carla, 혹시 이번 여름에 여행할 계획 있어요? Okay. 네, 저는 산타크루스 시온으로. 여행하려고 해, 해요. 네, 저는 산타크루즈 지역으로 여행하려고 해요. Repito, 러, 네, 저는 산타크루즈 시, 시온, 시온으로 지, 지, 지연, Sí, Alison, usted debería haberlo repetido, pero <risa> Carla se entusiasmó demasiado, así que continuemos nomás. <risa> ok, uh, Ticia. La siguiente línea. Yo Santa Cruz me um, un um, shikul Un um, shikul me ello yo ¿Ok? se repito, se repito. Ah, croceo yo Santa Cruz, un chico, me Ah, yo Santa Cruz, un chico, un Muy bien, ¿verdad? <sus> muy bien, ¿verdad? 저는 한국에 가려고 하고요. 거기서 맛있는 걸을 많이 먹으려고 해요. 아하. Uh -huh. 저는 한국에 가려고 하고요. 거기서 맛있는 거를 많이 먹으려고 해요. Repítelo. ¿Lo repito? Uh-huh. Chum nun hangugue, ga ryogo ha yo, go mo ryogo Muy bien. Uh, siguiente es Alison, ¿no? <ríe> Con su oración super larga animalismo sí leandro ah ne, todo, hakuke galio go hakuyo, kokie, harundan, un, kose mani kabu lio go kokiso 공부도 하고 일하... 일하리도 찾으려고 해요. Okay, so repeat. Ah, uh, <웃음> 네. 저도 한국에 가려고 하고요. 거기에 아름다운 곳에 많이 가보려고 하고 거기서 공부도 하고 일자리도 찾으려고 해요. repeat. Ah, no, chao, han, cuque, kiryogo, ha, hakuyo, kokie, arundaun, kun, mani, caborio, hako, kokiso, bombudo, hado y charido, han, han, churro, go, heyo. Ok, muy bien. A oh, Carla. 그런데 한국에는, 높아서 일자리 찾기가 음. Okay, so 그런데 한국에는 실업률이 높아서 일자리 찾기가 쉽지 쉽지 않아요. 음, 계속 그런데 한국에는 실업률이 높아서 일자리 찾기가 쉽지 않아요. 아, 업데이트 그런데 한급 한국, 한급에는 실요 죠. 높아서 일자리 Ok, que muy bien, abre. Perú, mm hago darum de son su se lo repito. Hangugun Kihuga, Peru Hago Mani Tarunde Chogung Hesu is Kayo Hagugun Gihuga Kago Mamhi darum de chongum habsum ibsutkayo Ok, <risa> aquí aprendimos un par de frases que no están todas relacionadas con el viaje, pero voy a desactivar el server -mute, de mute de todos. Pero va a haber mucho eco. Va a haber mucho eco. Um, um, um, así que, eh, así que eh, yo creo que con esto terminamos. Con esto terminamos. <risa> okay, muchas gracias por venir todos. Okay, muchas gracias por, venir todos. <risa> eh, por favor llene esta evaluación. Favor, llene esta evaluación. Eh, eh, le voy a pegar el link. A eh, tenés, necesito que haya la evaluación que antes y después de cada antes, sesión. Después de cada sesión. Ok. Oh, eh. Oh, eh. Bueno, ahí dice: Se acaba de llegar bueno, y todo eso, dice, de llegar mal, todo eso, pero ahí No puede llenarlo luego. Esta vez mm. tiene que poner que, que está llenando que lo después, que de que sesión, que ¿no? después de la sesión, Y mientras sesión, la gente está llenando el eh, este tiempo libre, eh, eh, este cualquier, cualquier pregunta, libre, gramática, cualquier pregunta, cosas que aprendimos hoy, que comentarios, que aprendimos hoy, comentario, alguna frase comentario, que dice aprender, alguna frase que aprender. Sí, Carla, la próxima sesión va a ser, sí, martes, a siete, va a ser martes a, la hora local. a las 7 a la hora local. Así que eso en Así otros eso en países... Otros es, es... No, no, no, no el 17 de mayo es. No, el... no, no, no el 17 de mayo es... es, es, es, el es martes 24, ¿no? 24? ¿Qué? ¿Cuánto? Sí, me acuerdo porque tengo un examen ese día. <risa> <risa> Yo creo que hay posibilidad de que el que martes, que la, sesión en martes se cancele, la sesión se cancele. Porque voy a tener mucho trabajo en la próxima semana. Pero todavía no estoy seguro. Cancelé, así que cuando lo cancele, probablemente voy a poner un anuncio aquí en el chat. Y también voy a poner el anuncio en la página web en ese calendario que está ahí en Google. De calendario de Google. Sí, ok. Preguntas, preguntas, comentarios. Comentarios. Muy, muy buena la sesión. No. <ríe> muy divertido mucho. No. Para cuando llenen la forma, de evaluación, llena la forma de evaluación, para después, para hay una segunda página. Después, hay una segunda Así página. que eh, llenen la, sí. la segunda página también. Llenen la segunda página también. Eh, Mura Luna, eh, bienvenido. Eh, bienvenido. Eh, Puede tratar, tratar de hablar el micrófono. Tiene su micrófono mutado. Tiene su micrófono mutado. Hola. Hola. Hola. Bienvenido. Bienvenido. Es la primera vez que entrenamos observando. Uh -huh. Me gustó la dinámica. Bueno, una, ¿quisiera introducirse? ¿Quisiera introducirse? Eh, ah, bueno. A ver, ¿de dónde es? Soy ¿De, es? de, eh, de México. ¿Del DF? ¿Cómo Aquí. lo hablo? Ah, ¿Cómo decidió a, aprender el coreano? Eh, ¿Cuánto tiempo ya aprendió el coreano? Oh. Y, ah, y también, ¿algún...? Bien, bien. Algo interesante bien. sobre usted. Algo interesante sobre usted. No, puede decirlo nomás. No, Miguel, puede decirlo nomás okay. Okay. Bueno, bueno desde México, desde México, eh, de México. Eh, quise aprender quise coreano aprender, porque de, no de, los programas coreanos y entonces me, no me gusta leer los subtítulos. <risa> entonces por eso quise aprenderlo. Programas de televisión. Ok, ¿como Me gustaba ver uh, Running Man y bueno. algunos este dramas. Ajá, ajá. ¿Y cuánto tiempo llevo eh, aprendiéndolo? Es este, uh, no tengo mucho tiempo estudiándolo, pero ya puedo leerlo, uh -huh. aunque no entienda lo que lo que está escrito. Uh -huh. Y algo interesante sobre mí. Ah. Eh, me gusta bueno, estos días estoy practicando un poco la caligrafía ¿caligrafía eh, china? no, solamente caligrafía o sea en, con el alfabeto latino así ah, ¿no? ¿Cómo ¿escribirlo bonito o algo así? sí ajá. ¿gótico? ajá, como gótico y oh. manuscrito y todo eso ajá. Pero también estoy empezando, no, este, no llevo mucho tiempo, entonces todavía no soy muy buena. Ok, todos digamos hola Moraluna. Hola Moraluna. Luna, hola Mora hola. Hola. Hola. hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, Bienvenido. Bienvenido, Bienvenido. Bienvenido. Uy. Uy. Sí, Alison, el, sí, sí, sí. el, el, el micrófono problema. de Alison es siempre el problema. El micrófono de es siempre el problema. Así que la sesión la tenemos los sábados y los las martes. martes a las 7 y los sábados a las 3, la hora acá. De México es. De México, es dos, horas más, ¿no? dos horas más, ¿no? Dos horas más. Sí, a las 9 en sí. los martes y a los 5. Los sábados. Estaría interesante venir a las sesiones próximas. Sí, Sí. sí. Sí. Ah, qué bueno. Sí. Ah, usted... me, gustó la ah. me gustó la dinámica. También alguien de hoy nuevo fue Ticia. Era nuevo. Fue ¿nos se Era podría introducir? Ticia, sí. no se podría introducir? Ah, bueno, sí. Bueno, mi nombre es Marce, Soy de Madrid y pues llevo un mes estudiando coreano. Ya sea, ya sé escribí. Voy avanzando poco a poco. Y no sé, una cosa sobre mí. No sé, no sé qué. No sé, me gusta escribir, dibujar. ¿Escribir? ¿O sea, escribe literatura? ¿O sí. sea, escribe literatura? Sí, oh. poesía también. Oh. Oh. Poeta. Bienvenido, Ticia. Hola, Ticia. Bienvenido Ticia. Hola, Ticia. Hola a todos. <risa> Digámosle, hola, Ticia. Hola, eso, Alison. Alison, o sea, no hable con el micrófono, porque su micrófono tiene problemas. <risa> <risa> ¿Quién más es nuevo? ¿Quién más es nuevo? Brel es su primer día, ahí? ¿no? Eso. Brel, introduzcase. Brel, sí. introduzcase. Sí, sí el laminado. Sí, Brel, no sea tan tímido. Ah, no se escucha. Ah, hay mala conexión. No se escucha. Sí, hay, hay un poco de problema de audio. Mm, quizá es mejor que se introduzca por escrito no sé <ríe> no es usted uh, no Carla solamente o sea um, las sesiones esta de esta forma oficiales son solamente dos días uh, pero este canal de chat puede entrar a cualquier hora Entonces yo de repente voy a estar aquí hanging out y de repente la gente viene y conversamos pero no, no, no conversamos mucho del idioma, pero de charlar nomás. Um, y ustedes entre ustedes pueden usarlo para, para, para hacer práctica del idioma, pero yo la sesión la voy a estar haciendo dos días a la semana. Y pero eh, este también, ¿de dónde es? Cómo decía ¿Y algo de dónde es ¿Y algo interesante sobre usted. Yo soy de México y tiempo de break dance. Eh, ¿Qué más podría ser? Estudio psicología cuando veo series coreanas como Rooney Man y en veces Dorama. Wow. Ok, bienvenido, Abrel. digámosle hola, Abrel. Hola. Solamente veo cuatro, Solamente cuatro veo evaluaciones cuatro. entradas, pero aquí hay... Aquí hay... aquí hay Allison, aquí hay Carla, Allison, Carla, Carl, Carla Ticia y por Ah, son cuatro. Oh, okay. Ah, ok. Son cuatro. Oh, okay. <ríe> ok, ok. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Voy a apagar gracias. la grabación. Buenas tardes. Bueno.